Hola a todos. Bueno, estoy aquí con Franco de Venezuela y bueno, les vamos a dedicar una canción a toda la gente que nos está viendo a través de el dinámica. Un saludo a todos. ¿Qué dicen los tribunes? Bueno, estamos aquí en la Plaza de España de Sevilla, lleno, lleno de cultura, arte, tradición de música. Ahí está Franco y su compañero de Venezuela. Bueno, nos ha dejado tocar la guitarra. Bueno, ahí está este video especial. Espero que lo disfruten mucho. día especial en la plaza de España de Sevilla, este es el vídeo que queríamos compartirle hoy, mucha cultura, mucho arte, mucha tradicionalidad. Aquí estoy con mi primo Carlos, directamente de Ecuador para el mundo, ahí ayudándome en la cámara, también haciendo fotografía. ¿Qué tal, Carlin? ¿Qué te parece Sevilla? Muy bien, muy bien, bastante cultura, me ha gustado mucho. Y la plaza de España, como menciona Carlitos, pues nos dice que cuánto demorarían en construirla, ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Qué? ¿Te cortaste o qué? Sí, es que no pensé que, era pregu no pensé que estabas preguntando, Víctor <risa> Bueno, Ay, con sí. esta alegría nos despedimos hasta un próximo video, Primines. Gracias por todo su apoyo. Cuídense mucho. ¡No!